Estamos analizando los resultados de las elecciones internas del pasado domingo primero de junio. Allí se consolidó el liderazgo de Pedro Bordaberri en el partido Colorado. Se votó más que en el año 2009. En el año 2009 Pedro había obtenido el 72% de los votos. Ahora, según el escrutinio primario, se está en el 75% de los votos. Vamos Uruguay es el 75% del partido. En lo que tiene que ver con Montevideo, en Vamos Uruguay, nuestra lista se estaría ubicando, según el mismo escrutinio primario, en cuarto lugar. Y si comparamos con el año 2009, en las listas que estuvieron en Vamos Uruguay en el año 2009, que nos trajeron al Parlamento a muchos dirigentes, la 10.520 es la lista que creció, la única que creció, de las que estuvieron en 2009 en Vamos Uruguay, ...y llevaron a sus dirigentes al Parlamento. Por lo tanto, eso es para nosotros motivo de alegría, de, por supuesto, orgullo... ...del trabajo realizado y de una gran responsabilidad. Con esa responsabilidad ahora estamos encarando la campaña de octubre... ...donde ya estamos trabajando para diseñar una buena campaña... ...una campaña que haga crecer la bancada parlamentaria de vamos Uruguay... ...del Partido Colorado y ponga a Pedro Gordaberri en el barotaje para ganar en segunda vuelta y volver a ser gobierno. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro próximo objetivo y es el que vamos a cumplir a partir del mes de octubre y del mes de noviembre.